Para tener nuestro nombre escrito en la luna primero utilizamos un fondo, todo lo que usaré estará en la descripción del video. Bueno, este archivo de la textura de la luna podrán usarlo únicamente los que tengan la opción de 3D aplicado en modo de esferizar. Como verán, yo no lo tengo así que usaré una imagen descargada como todos los pobres que no tienen para comprar el modo de 3D. No es verdad, el 3D tiene que ver algo con la descarga e instalación del Photoshop bueno recortamos la imagen, yo usaré filtro de extraer ajustamos el tamaño y con herramienta goma desvanecemos la parte de abajo de la luna así como lo hago en mi video damos una tonalidad azul a nuestra luna para combinar con el fondo damos en la opción de colorear y saturamos ligeramente Ahora, daremos un poco de brillo, clonamos la capa, arrastrándola, y con el filtro de, desenfoque, desenfoque gaussiano, haremos lo siguiente, miren con atención. Bien, pero aún se ve con mucha luz, eso se resuelve con el elemento de curvas, aplíquenlo si gustan. Si nuestro fondo se ve muy azul, satúrenlo. Los pinceles de nube, ábranlos desde la carpeta que los tendrá, así como lo hago yo. Y apliquen el que más les guste, por delante y atrás, creen capas individuales para eso. La recta final de nuestra imagen, abrimos el archivo psd, es un alfabeto de letras en png, de arena, muy útil para esta ocasión, bueno como son capas individuales todas solo movemos las letras que usaremos, si es nuestro nombre, en mi caso será el de mi esposa, que romántico, <risas> seguimos, un consejo si su nombre lleva letras repetidas solo, clon la capa arrastrándola o presionando control más j, he dicho, Presionamos control más T, ajustamos dimensión, y deformamos como lo har yo. Eliminamos el exceso de nube, clonamos la capa del nombre y la ponemos en modo de luz suave, o superponer, listo. Ahora solo queda guardarla y subirla al Facebook, pueden usar otra imagen de fondo, o luna, perspectiva, etc. Recuerda, inspiración no es imitación. Saludos, hasta luego y gracias por ver mi video claro.